tardes, bienvenidas, bienvenidos a este espacio de charlas semanales que tenemos aquí en Brahma Kumaris y hoy tenemos un tema en particular hoy vamos a compartir acerca de amar, compartir y colaborar entonces son temas que estaba pensando porque como se acerca Navidad y estos espacios bonitos donde como humanidad reflexionamos acerca de la bondad el cariño, de, de colaborar, de, de qué significa en realidad nuestra existencia y el amor que podemos compartir. Entonces, me pareció bonito hacer como un tema así en esta noche. Entonces, vamos a hacer paso a paso. Son tres temas o tres virtudes, habilidades, que se podría hacer toda una charla de solo una de ellas. Así que vamos a tratar de condensarlas y y de traer una experiencia, porque a mí lo que más me gusta de, de este estilo de, de vida, del Raya Yoga y de Brahma Kumaris, es la experiencia que uno puede ir sintiendo. Entonces, para empezar con estos tiempos, aquí tengo mi arbolito también eh, bonito para inspirarnos. Vamos a empezar a reflexionar. Entonces, paso uno, amar. Yamilet, Bienvenida. Entonces, primero sentir, y creo que el amar es no tanto con la cabeza y con la reflexión, sino más una experiencia, un sentimiento, una emoción que uno logra ir creando y, y logra ir transformando y viviendo. Entonces, primero es como volverse a escuchar, escuchar el corazón, el alma. No tanto como con las experiencias del pasado que me han dejado traumada, tal vez, o herida o vacía, pero realmente eso me ayuda a entender que tal vez el amor no es tanto como me lo pintan en Hollywood, ¿verdad? Y también el, a veces en las historias navideñas o incluso en, en las películas, en los cuentos, eh, mucho del amor también es, es dar cosas. Pero también lo que me gusta muchísimo es, es el turismo que, es, que hay alrededor de esta fecha, de esta época, que es como compartir lo que se tiene y crear entre todos una atmósfera de mucha empatía, mucho amor, mucha eh, aceptación, cariño. Entonces parte de eso es poder ir volviendo a sentir para mí personalmente qué sería el amor verdadero. ¿Y cómo podríamos reconocerlo? Eso es importante también porque a veces el estilo Hollywood, ¿verdad? Es ni medio naranja y así, pero en realidad uno no está partido la mitad y, y necesita buscar otra forma de, para estar experimentando el amor. Lo interesante del amor es que es algo que es parte intrínseca de lo que soy yo y por eso lo puedo experimentar y lo puedo sentir y lo puedo palpar, aunque no sea... Físico. A veces un abrazo es una señal de cariño, pero no necesariamente puedo estar demostrando muchísimo amor y no tener que tener ninguna señal física, ¿verdad? Uno puede estarlo sintiendo, compartiéndolo y viviéndolo de forma muy propia. Y con esto también estaba pensando porque es el amor verdadero. A veces cuando tratamos de buscar cosas verdaderas es como... Eh, cuando tratan de ver, ahora estaba viendo los videos que con rayos láser ven si, si un diamante es verdadero, si un diamante es una copia o si no es un diamante, si es otra cosa. Entonces se hacen pruebas para ver cómo sería eh, si la roca que están teniendo es en realidad un diamante o es un vidrio o es algún otro tipo de cristal. O con el oro, ¿verdad? Como el oro tiene diferentes quilatajes y hay otros minerales que pueden parecer un poquito al oro. Eh, ¿Cómo reconocer que es el oro verdadero? Y si yo puedo usar pruebas o ciertas cosas para reconocer ese amor verdadero. Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué quieren compartir? Comunidad de los, de los martes. Y saludos, ya me también. Entonces, si quieren dejar sus comentarios ahí en el chat, sería bonito. ¿Qué sería para ustedes o cómo han podido reconocer un amor que es verdadero? les hace sentir? ¿Qué les hace sentir? qué les hace experimentar, ¿Cómo, cómo estaba el alma, cómo estaba el ser cuando estaba reconociendo ese amor verdadero. Entonces ahí podríamos dejar los mensajitos, poco a poco los vamos a ir leyendo. Y ahora para continuar, eh, a mí me parece muy bonito sentir que el amor verdadero o el amor real viene muy relacionado y muy de la mano con la honestidad ¿verdad? Entonces, incluso con uno mismo ¿verdad? o con los demás, cuando uno puede confiar en alguien o uno puede ser de confianza, es porque uno ha, es transparente, es lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando, lo que estoy haciendo, todo está alineado y está alineado con mi, mi verdad, con lo que soy, con, con todas mis cualidades y con todo lo que yo puedo dar y lo que puedo experimentar y lo que es el ser. Entonces, eh, para mí, muy importante entonces es este, empezar a sentir que parte de amar es tener esa, esa sinceridad, es el no tener temor. Porque cuando hay temor ya uno empieza a ocultar cosas o empieza a tratar de forzar cosas o, o de no ser 100% una misma, no tener la libertad de ser lo que soy porque tengo que complacer a los demás o si no pierdo su amor. Entonces ahí no hay honestidad ni conmigo misma ni con la otra persona y al final me, me deja tra traumada o me deja también vacía, me deja con un sentido de vida que no es propio. Entonces eh, para mí el amor está muy sincronizado, muy sintonizado en volver a estar transparente con lo que soy, con lo que quiero hacer con mis metas, con lo que quiero compartir, de escucharme ideas, dar y compartir eso que soy realmente. Entonces, confiar en los demás, pero también yo ser un, alguien en que los demás puedan confiar. Dar el espacio de respeto, de amor, de cariño para mí, para los demás, entonces donde todos tengamos ese espacio para desarrollarnos, para expresarnos, para compartir de una forma muy verdadera y cercana. Y ya no tratar de pretender, porque a veces también en estas épocas a veces con nuestra generosidad y nuestro amor más grande queremos dar cosas, ¿verdad? Y se nos gasta la guinalda y nos endeudamos y queremos también recibir el mismo tipo de regalos que uno está dando como, hasta como las cuotas, como hacemos en el Amigo Invisible, ¿verdad? Pero es más que eso el amor. La generosidad que sale del amor es compartir todo lo que soy. Entonces tener ese espacio conmigo y con los demás, de honestidad, de sentirme confortable, de sentirme cómoda para ser lo que soy. Y bueno, ahí están respondiendo. Nos dijo, cuando el amor es desinteresado y mutuo. Exacto. Los perritos, sí, los perritos son claro ejemplo de amor. Lo aman por lo que es y siempre están contentísimos de verlo a uno, ¿verdad? Cuando uno llega de vuelta a la casa, aunque sea por un ratito. El amor verdadero, fidelidad, sinceridad, honestidad, respeto, servicio, sencillez comprensión, solidaridad, libertad y es generoso, wow, es enorme ese amor. <ríe> y bueno, al saber distinguir entre el amor y el, y la, el diamante falso, ¿verdad? que a veces brilla, pero en realidad no es el diamante, igual nos pasa con el amor, a veces quedamos atrapados en cosas que nos llaman mucho la atención, quedamos emocionados, ilusionados, pero en realidad... Era un diamante falso, era un amor que no era realmente amor. Eh, y hay obstáculos que uno mismo va creando, barreras a, a poder compartir y experimentar ese amor. También es ir llevando la cuenta del amor. Eso también pasa, ¿verdad? Con los regalos y con otras cosas, ¿verdad? A veces dice, bueno, primero, si los demás, primero que todo, me dan a mí amor, entonces yo les puedo dar amor. ¿Verdad? Es como los perritos, más bien es como que ellos dan y dan y dan y uno les quiere hacer cariñito y tocar las orejas porque son tan generosos que uno quiere darles esa experiencia también a ellos, a sus perritos. Entonces, el, este amor es distinto: es no estarlo llevando cuenta, solamente estarlo dando, estar experimentando esto que estoy tan contenta de tener y sentir amor que lo quiero compartir y lo que recibo en reciprocidad es porque tenía que hacer lo que tenía que recibir. Entonces no estoy llevando la cuenta, sino estoy disfrutándolo. ¿Verdad? Porque cuando uno lleva la cuenta, es cansado y es frustrante. Entonces quita la experiencia del amor y también pensar eso. Yo le di tantísimo y ¿qué me han dado a ellos en retorno? Eso es algo que limita el amor y que no es útil para poder transformar y, y disfrutar y realmente amar ¿Verdad? Entonces se vuelve apego, se vuelve miedo, se vuelven otras cosas que, que no son buenas, que no están bien. Entonces, ahora sí, paso uno. ¿Cómo voy encontrando y deslumbrando o el, el, pudiendo descifrar ese amor verdadero? Entonces, primero, paso uno, siempre tiene, en Brahma y siempre empieza por aquí, ¿verdad? En nuestro Lima es... Cuando yo cambio, el mundo cambia. Entonces, en este caso sería, cuando yo me ame, puedo amar. Entonces, a veces, lo que hacemos es al revés, ¿verdad? Estamos buscando que los demás, el aprecio, el cariño, el respeto de otros, para decir, bueno, tal vez yo sí valgo la pena. Pero si alguien ya me mira feo, si alguien ya me dice algo, si alguna cosa no me sale bien, me dejo de amar. Y entonces, es difícil dar amor cuando uno no está teniendo esa experiencia de amor para sí misma, para sí mismo. Entonces, por eso primero, primero, primero, primero, tengo que hacer ese camino maravilloso de, de volver a aceptar, de volver a maravillarme, de volver a conocerme. Porque a veces hemos puesto en otra perspectiva, hemos puesto lejos, hemos puesto eh, falso nuestro verdadero ser que ya ni sabemos lo que somos. Entonces el, esta época es muy bonita porque además tenemos vacaciones ¿verdad? y estamos no tan, bueno, todavía no, todavía estamos en cierre de año y algunas personas no tienen vacaciones ahora, pero es un buen momento para en este ahorita, a las 7, 6, 5 y 48, eh, tomar este espacio para volver a escucharme, volver a, a reconocerme y, y al alma que soy yo, este ser que soy yo, que no hay nadie como yo en todo el mundo. Y volver a sentir ese respeto, ese cariño, ese contentamiento para el propio ser. Y es aceptar con cariño, ¿verdad? Es muy importante hablarse con cariño, eh, disfrutar de lo que soy yo y volver a, a tener ese espacio conmigo para hacer las paces, pero además para amarme. ¿Verdad? Es algo tan bonito el, el poder reconocer y, y saber que estoy en un camino de aprendizaje, hay cosas que no hago bien y hay cosas que he metido la pata, pero en realidad he logrado mucho, en mí hay tanto, tanto potencial y tengo muchas habilidades diferentes. ¿Verdad? Y no es como con arrogancia, es así como, es que soy mejor que todos. No, ¿verdad? Tampoco es como, o mejor que todos o peor que todos, sino que lo que yo soy es único y es todo lo que tengo, las herramientas que tengo para vivir en esta vida. Entonces, el reconocerlas y usarlas de acuerdo a ello, con ese cariño y ese respeto, es el primer paso para volver a sentir felicidad. Entonces, para mí está muy ligado, ¿verdad? La honestidad, ¿verdad? La, la, la verdad, la, la belleza de lo que soy, pero en base a, a, a todo lo que soy, a mis capacidades, no, no solo las cosas que hago, no solo las las situaciones en que me he tratado mal, o que me han salido mal las cosas, o que he metido las patas. Parte del de proceso de, de, la, de la transformación es aprenderme a amar y después a cómo soltar esas cosas y transformarlas también, convertirlas en aprendizajes. Por eso para mí todos los días es un gran aprendizaje, cada, cada día. Tenemos experiencias que nos van a ir enseñando más cosas de uno mismo, diferentes facetas de lo que soy. Entonces también en la parte del amor propio, pero también de compartir y experimentar realmente que haya ese flujo de amor, necesito limpiar mi corazón. Me he tratado muy mal, me he sentido muy culpable y el andar también, culpabilizando a los demás y, y haciéndoles ver sus errores, crea una, una relación muy complicada y, y poco amorosa. ¿Verdad? También es como uno sabe que ha cometido errores, pero está en el camino y está haciendo los esfuerzos. Y alguien más le está diciendo, mira, estás cometiendo ese error. Y no sí sé, sí sé, como dice el BM, ¿verdad? Pero no es como, estoy en mi camino de, de transformarlo, pero con paciencia, con cariño y con amor. Y poniendo atención a lo que estoy sintiendo cuando hago las cosas, voy a ir pudiendo crear acciones tan diferentes. Y además, también dejar de andar llevando, no solo la lista de lo que me han dado bueno y cuánto me han devuelto el amor que les he dado. Hay otra lista que llevamos por ahí en el corazón que bloquea el amor. Y lo bloqueé bien fuerte, ¿verdad? No permite fluir ni tener el cariño especial para todos. Y eso ha sido un reto. Este año, ¿verdad? Ha sido como interesante. Un año de muchísimo aprendizaje para toda la humanidad. Segundo año de pandemia, pero ahora es como ya es la maratón. verdad, Antes era el, el, la carrera, todo transformarse, todo cambiarse. Ahora ya tenemos protocolos y ahora es aguantar y ver cómo amoldarse las nuevas condiciones. Y creo que para eso también... Estamos muy sensibles. Y lo digo también por mi experiencia, ¿verdad? Como estuvimos mucho tiempo solitos en nuestras casas, incluso con la gente cercana, ha sido como interesante tener que compartir todos el mismo espacio para trabajar, el mismo espacio para hacer las cosas todo el día, y ahora ya saliendo, pero habiendo estado encerrados, se siente también, hay, hay cosas que habilidades y, y situaciones que uno se ha vuelto un poquito más sensible cuando las demás le señalen cosas, cuando las cosas no suceden en el momento que uno quiere que suceda, hay menos paciencia, no sé si lo han sentido ustedes también, y, y como que todos estamos queriendo como que nos vean, que, que existimos, que aquí estamos y que somos parte y que somos importantes. Entonces también eso ha sido como fulanito me respondió mal tanito me vio feo y uno va llevando, mira, hoy no lo saludo porque ayer me miró feo y tal vez la otra persona estaba súper estresada por algo que le había pasado. Entonces si voy llevando también una lista de esas cosas, me están bloqueando el corazón. Es como llenando de cadenas el corazón que no le permite expandirse. Un corazón... Lleno de amor es, es amplio, es generoso, ¿verdad? Pero un corazón que haya dado esas listas se encoge y se vuelve duro y cuesta más y cuesta seguir. Entonces, la recomendación es limpiar. Limpiar todos esos sentimientos, borrar esas listas de toda la que esta fulanita de tal me hizo tal cosa, fulanito de tal me, me hizo sentir así y Porque en estos momentos todos andamos así vacíos. Y andamos tratando de, de tener experiencias que nos, nos den una esperanza, nos den una luz, nos den una guía. Entonces, saber que la forma en que yo puedo dar ese amor es en realidad limpiar el corazón y realmente desde el corazón poder tener buenos deseos. Y ahí el amor entonces va a empezar a fluir, va a empezar a ser una fuerza para mí. Y se los recomiendo porque sí ha hecho así, especialmente en esta lista, para borrarla, ¿verdad? El, el que fulanito de tal me hizo, fulanito de tal me hizo, para mí ha sido como en mis meditaciones de la mañana tempranito es enfocarme, okay, lo, visualizar ese ser y enviarle todos mis mejores deseos, que lo que sea que está sufriendo, lo que sea que está pasando en su vida, se vaya, que pueda salirle todo lo mejor, incluso buenos deseos, a la gente cercana, los buenos deseos a la naturaleza, a los perritos, a los gatitos, al agua, es el, el mantener mi corazón deseando lo mejor para los demás, deseando felicidad, deseando que tengan experiencias de libertad, experiencias de amor, hacen que me concentre en otra cosa y además como que le dan un enfoque diferente a mi corazón también y a la mente. Si mi mente está muy enfocada, por ejemplo, que nos pasa mucho y al final de año uno hace el recuento de como, Ay, todos los errores que cometí, ¿verdad? Eh, y en pandemia no sé por qué, también se ha hecho muy frecuente que andamos en actitud queja, y lo digo sí porque uno se sintoniza en queja así, verdad, y, y competimos para ver quién tiene la, la situación más quejumbrosa, entonces es como la, la segunda pandemia de quejarnos de todo, pero cuando nos quejamos, nos enfocamos en solo negativo y en todo lo que me ha hecho sufrir y me ha hecho sentirme frustrada. Entonces me atrapo aún más en eso. Y los buenos deseos es lo contrario. Es observar que en la, lo que sea que está sucediendo la humanidad, cada una de nosotras, las almas... Tenemos un sentido de resiliencia, un sentido de amoldarnos, un sentido de, de volver a levantarnos cuando hemos caído. Entonces, el enfocarnos en eso y sentir esa fuerza que hay en mí, esa capacidad para levantarme, surgir, mantenerme contenta, de traer esa luz en medio de la oscuridad, puede también hacer que compartir ese amor, ¿verdad? El amar está muy relacionado con compartir, porque amo, pero a la vez que estoy amando, se me sale lo natural, es compartir ese amor. Entonces también, para mí, clave es tener esos buenos deseos en la mente. Y parte de nuestra limpieza, de nuestra sanación, que hay que hacer? Y más en este año nuevo, que a ver, prepararnos para ese 2022 y darle toda la fuercita a los mejores deseos para la humanidad. Necesitamos una fuerza superior, el, el único ser, la fuente suprema de ese amor tan, tan especial. Y cuando uno está primero, ¿se acuerdan que el paso uno era amarse a sí mismo? Y cuando uno empieza a aceptarse, amarse, estar contento con el ser que soy, de inmediato hay una experiencia de, de una cercanía natural con Dios, con el ser supremo, con el alma suprema, con Allah, con Sibu, con Shiva, como le quieran llamar. Este ser que solo tiene amor para dar, es el única alma en todo el universo capaz de, de tener un amor supremo, verdad ilimitado, altruista, constante, que no juzga, que no me anda atrapando en el pasado, sino que es una dulzura y una fuerza para ayudarnos a transformar, entonces ese es el amor que logra remover todo el sufrimiento que se había acumulado en el corazón, y al revés, nos llena de felicidad. Entonces, es un amor que da la experiencia de llenura, de plenitud, de alegría, de contentamiento. Y cuando yo empiezo a tomar ese amor y empiezo a sentirlo y empiezo a llenarme, ahí es que es el paso dos, que lo puedo compartir. La torta de compartir es que uno da lo que tiene, ¿verdad? Y todos estamos dando lo que tenemos. Por eso hay personas que les cuesta muchísimo dar amor porque... Están sufriendo mucho y están con una experiencia de sí mismos muy fuerte. Entonces, lo que dan es lo que tienen en ese momento. Y lo que necesitan y lo que andan desesperadamente buscando es una experiencia totalmente lo contrario. pero Lo están pidiendo de una forma muy interesante. ¿verdad? Entonces, para mí, ahora sí, necesitamos experimentar nosotros mismos. Va a ser muy cortita porque... Me di cuenta que duré mucho más de lo que había esperado por Filuna. Entonces, vamos a sentarnos de forma cómoda, inhalar profundamente y poco a poco volver a ese lugar especial en mi corazón. Sentirme tranquila, tranquila, un cariño. Yo soy un ser único y especial. Puedo sentir en mi corazón ese cariño por el ser que soy yo, aprender de mi recorrido en esta tierra, que día con día me ha dejado tantas diferentes experiencias. Ese recorrido me ha hecho el alma fuerte, más madura, más estable. Puedo reconocer ahora la fuerza que hay en mí. Yo soy un ser especial. Puedo respetar mis propias habilidades. La forma en que expreso lo que soy. Sentir la libertad absoluta. De expresar lo que hay en mi corazón y aquí sentirme tan cercana, cercana a la fuente suprema de amor. Sentir su cariño envolviendo mi corazón como un padre. Amable supremamente sabio, tan dulce y amoroso que protege mi corazón. Su cercanía me hace sentir absolutamente a salvo y su amor me envuelve en un abrazo espiritual. Aquí no hay nada ni nadie que me pueda hacer daño. Aquí soy amado, aceptado, querido, tan plena y absolutamente. El alma suprema, mi Padre Supremo. Me enseña lo que soy en realidad y limpia del corazón tonta culpa que anduve cargando. Aliviana el corazón y me llena de un amor puro, eterno, verdadero. Un amor espiritual que transforma, que sana y que da felicidad y que quiero compartir con el mundo, compartir con cada alma, especialmente con aquellas que están viviendo experiencias de sufrimiento. Y que necesitan tanto amor, abro mi corazón y dejo que sean esos sentimientos que afloren hacia cada rincón del planeta. Sintiendo que los corazones de las almas se refrescan con este rocío de amor. Yo soy un ser de amor, un alma naturalmente amorosa. Me acepto, me respeto. Puedo experimentar el cariño que el Ser Supremo tiene por mí. Y con esta agradable sensación de amor, poco a poco, regreso aquí y ahora. Oh, cante. Pero no ha terminado. <ríe> me faltó, bueno, compartir ya vimos un poquito, ¿verdad? Pero nada más es que había algo interesante que me gustaría compartir con ustedes antes de que se termine la charla y es colaborar. Entonces, vamos a reflexionar antes de irnos y también pueden compartir ahí en el chat. Sientan cómo podrían hacer que el ambiente y todas las personas que están a mi alrededor se puedan hacer más felices y positivas, pero acuérdense que sin frustrarse, ¿verdad? ¿Cómo hacerlo? Sin tener expectativas y que si no sucede uno esté enojado, o sea, cómo hacerlo de forma efectiva, cómo puedo cambiar la atmósfera a mi alrededor y hacer a las personas que están ahí alrededor, en trabajo, familia, vecinos, vecinas, cómo hacer que sean más felices y positivas. Entonces, voy a seguir y ahorita leo sus comentarios. Entonces, para mí... Y bueno, aquí en el Raya Yoga lo que aprendemos es mantener las cosas en perspectiva. Entonces, es quitar el dramatismo y la no hacernos tan sensibles. Hacernos más sensatos y menos sensibles. No sensibles de, de, de que uno se vuelve no empático. Está el amor y uno sigue percibiendo los sentimientos de los demás, pero sensible en el sentido de que todo me afecta. ¿verdad? Entonces, cuando cambio la perspectiva, puedo hacer que yo misma pueda transformar esa atmósfera ante una situación. Entonces, me gusta esta imagen porque está ese árbol, si usted se acerca, a ser un arbolón, ¿verdad? Pero desde la perspectiva donde está el que tomó la foto, lo que más se ve son las nubes y el arbolito se ve chiquitito. Entonces, también sucede así con las situaciones que uno vive y afronta y lo que puede pasar... Entonces, es cómo yo lograr, cuando hay una situación que ya está ahí la situación, cómo logro cambiar esa atmósfera de tensión, de estrés, de angustia, de enojo, de, de mil cosas que vienen cuando suceden ese tipo de situaciones y hacer como que haya mayor livianez, un buen humor, estar más positivos ante esas situaciones. Entonces, tengo así... Eh, mis personas que me inspiran a, a cómo tomarlo más positivamente son las que ven las cosas con buen humor, pero no con sarcasmo. Un humor, ¿verdad? Que cambia la perspectiva de las cosas, ¿verdad? Y a mí me parece muy entretenido eso, como, como quitar el dramatismo. A veces uno como poner, ¡ay, no! De esto nos vamos a morir, ¿verdad? Pero bueno, sí nos morimos. ¿y qué? <ríe> Mira, como hay eh, personas que pueden incluso agarrar las cosas más fuertes y verlas con un humor liviano, un humor que, que sí entretiene, yo no dice, sí, mira, no es tan terrible. Incluso las cosas que pueden ser terribles se ven mm, más afrontables y se le ve la otra parte porque eh, para cosas que para mí pueden ser muy que me pueden perturbar mucho mi paz y perturbar en mi estado interior, para otra persona pueden ser así como, pero ¿por qué le preocupa tanto eso? Entonces todos conocemos en nuestras vidas personas que son más relajadas y otras que son más estresadas y, y, y podemos tomar, y no el, el que las cosas me resbalen, sino el que las cosas pueden tener diferentes formas, diferentes puntos de vista, diferentes aristas por las cuales se pueden afrontar. Entonces, en vez de hacer que las cosas pequeñitas se vuelvan enormes, que es como lo que normalmente hacemos, sucede algo, lo contamos a todo el mundo alrededor, pero así como en la telenovela más sufrida que exista, ¿verdad? Entonces así, de algo pequeñito, lo hacemos algo enorme. Ahí estaba también con la parte de la queja, ese le agrega cosas, y le pone más color y lo hace más difícil y nos hace un enredo mental, pero más bien... Al revés es, si están pasando cosas grandes, en vez de hacerlas más grandes, puedo hacer las situaciones más pequeñas, más concretas, encontrarle el lugar, la perspectiva, la posición en que se pueda afrontar mejor. Y para mí eso ha sido muy importante, como observar como si fuera una escena ahí externa y que yo soy solo el observador o la observadora, que no involucre mi emoción ahí, no está mi sentimiento, nada más como como hacen los, los que juegan ajedrez y que están viendo el tablero entero y están viendo todas las jugadas y todo lo que puede hacer, que si este se mueve acá y en cinco jugadas adelante, ¿dónde voy a mover todas mis piezas? Un poquito más sencillo, pero igual es, es saber que las situaciones tienen sus aristas, tienen sus jugadas y yo tengo la forma de afrontarlas tan distintas. No es una visión túnel, que hay solo una cosita y ya ahí nomás se puede hacer y ya hay, no hay otra forma, ¿verdad? Más bien es ver que hay montones de formas y que yo misma puedo afrontarlas de formas muy diferentes. Si hoy la hice de una forma, mañana lo puedo hacer de otra y tengo otras personas que me pueden ayudar también. Entonces, primero, eh, ver una actitud positiva de cómo hacer las cosas más livianas, más llevaderas, más fáciles. Es, hay dos cosas que estábamos haciendo, o no veo que por dónde le estoy llegando yo a las cosas que estoy haciendo que estas sucedan, o sea, no me doy cuenta que estoy metiendo la pata, o al revés, yo siento que soy yo la que siempre estoy metiendo la pata y vivo con una culpabilidad y una cosa tan enorme que no me deja fluir en la vida, me siento súper mal y me arrepiento y todo el tiempo es como, ¿verdad? Está, eso está frenando también el amor. Si estoy en esas emociones y en ese ciclo de, de actitudes, no voy a poder construir una atmósfera positiva alrededor mía porque yo misma estoy toda ansiosa y estoy toda preocupada. Entonces, ¿cómo hacerlo? Es, verdad, me encantó esa foto que encontré en Pixabay, <ríe> fotos gratis, de que es una pequeñina con un leoncito chiquitito también y los dos son chiquititos y los dos están en su campo de entrenamiento. Entonces... Es volverle a poner la proporción de las cosas. Cuando le ponemos la emoción, a veces es como que le hacemos ¡ah! Pero entonces, no, son situaciones, he afrontado miles de situaciones, no es nada nuevo y si es algo nuevo, viene para que yo aprenda. Y parte de eso también, para que pueda seguir avanzando, moviéndome y generando una buena atmósfera, tengo que aprender a perdonarme, a perdonar a los demás a perdonar la vida y olvidar, soltar, dejar de andar cargando tanto resentimiento en mi corazón. Y ir llevando esas listas de las cuentas feas, ¿verdad? Cuando, por eso es que está todo relacionado. parte de colaborar es que yo haga mi esfuerzo de limpieza de corazón. Que le, le entrego todo al Ser Supremo, todo mi pasado, todos mis sufrimientos. Y puedo empezar con todo limpio de nuevo. Es como un reseteo al, al, al, a mi corazón, a mi memoria para estar limpia y para poder encontrarle diferentes entradas a la misma situación. Porque si estoy atrapada todavía en cosas que no he perdonado de mí misma o de los demás, eh, voy a seguir jalándome mi visión y mi actitud y las decisiones que estoy tomando en base a eso. Y normalmente cuando las tomo en base al resentimiento, o una ira, o algo que todavía me está molestando, no van a ser las mejores decisiones. Entonces, primero la limpia de amor, de llenarse de amor, y luego, ahora sí, perdonar, olvidar, y darle perspectiva, proporción a las cosas. Y así, volver a disfrutar del recorrido, felices navidades y vacaciones, para que ahorita, ahorita ya salimos todos y todas, eso es muy bonito en, en, en estos momentos especiales del año, espero que se tomen sus espacios así de, de llenarse, recargarse, compartir este amor, de colaborar con la atmósfera de temor y transformarla en, otra vez en una atmósfera de esperanza, el símbolo de las lucecitas del arbolito y ¿verdad? tantas lucecitas de colores, tantas cositas que le ponemos y que alegran los corazones, como dice la canción, también hacer eso con nuestras virtudes, nuestras cualidades, las habilidades que uno va teniendo, compartirla con los demás, darle sus espacios, su cariño, para que se vuelvan esas lucecitas, que enciendan otras lucecitas en los corazones y así se vaya trayendo más luz a la humanidad, que esa es la, la celebración también de estas fechas.